Crystal se acercó a Emix, que estaba en el suelo, y entonces dijo... Creo que está muerto. Y no será el único. ¡Corby! ¡Me has vuelto a matar! No te quejes que a mí me matáis siempre. Toma tu dado negro. Bueno, aún podéis salir en flashbacks. Y aún no he dicho que estés muerta. Bueno, bueno, te toca. ¿Qué prefieres, empezar tú o que te planteemos la historia? Empezad vosotros. Bien, pues... Crystal cae herida al suelo. Y dice... Nadie saldrá vivo de esta azotea. ¡Joder! ¡Las campanadas! son los cuartos no, no, no.